hola soy carlos vallejo del canal de Teenager spanish y el día de hoy les voy a enseñar los nuevos emojis presentes en la nueva versión de ios 15.4 realmente estos emojis están bastante interesantes pero se los voy a mencionar a continuación para que tengan una idea vamos a tener lo que viene siendo la cara derretida este emoji va a estar disponible en la nueva versión y está bastante divertido entretenido claro que también tenemos lo que es la cara conteniendo lágrimas que bueno puede representar una expresión bastante peculiar también tenemos la cara con ojo asombrado para mostrar en la conversación algún asombro la cara con los ojos abiertos y la mano sobre la boca también representa asombro tenemos el rostro con boca diagonal que la verdad a mí me gusta bastante tenemos lo que es la cara de saludo pareciendo un saludo militar también tenemos la cara de línea punteada ok está bastante bueno también tenemos lo que viene siendo las personas con corona, pero este es un nuevo rediseño del emoji anterior, tenemos tanto una persona embarazada como también un hombre embarazado, que esto es algo bastante peculiar, tarjeta de identificación o tarjeta de identidad también lo tenemos presente, tenemos un apretón de manos pero rediseñado porque en este caso tenemos de distintas razas, también tenemos lo que es el índice apuntando al espectador, también tenemos lo que es la mano con dedo índice y pulgar cruzado, esto parece como si se tratara de un chasquido, está bastante bueno. También tenemos las manos de corazón para representar amor en las conversaciones. Vamos a tener la mano con palma hacia abajo o hacia arriba, que está bastante bueno. También tenemos lo que es la mano hacia la izquierda o hacia la derecha, por si de pronto queremos realizar alguna indicación. Tenemos pues también otros emojis adicionales. Tengan en cuenta que todos estos nuevos emojis están disponibles en la nueva versión de iOS 15.4. Así que pues nada, no olviden apoyarnos con su like, su me gusta. Los invito a que se suscriban a nuestro canal Tinocher Spanish. Soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.